De nuevo en su programa Los Osobrosos, Oso canal 10 de Telenor, la persona que nos ven en Estados Unidos, en televisión dominicana, en. se me fue. Dominicana mm. televisión. Y eh, también porque hay una televisión dominicana que es diferente. Entonces también la persona que nos ve en HD, en el 310. Usted no quiere ver en HD, que usted vea el, ¿cómo es? la marquita ahí, ¡pa! Dele 310, y usted va a vernos todo. Muchachos, miren. Entonces, muchachos, como dije al principio del programa. Son dos muchachos que están, pero estuvieron preocupados por lo del movimiento Serie 5-6. Y ellos entendieron que debían crear su propia plataforma, sus propio medios, para ellos exponer los talentos de San Francisco de Macorís. Y creo que han, han puesto talentos de otras ciudades. Y eso es interesantísimo. Pues son muchachos que están trabajando... Para ayudar a más jóvenes que ustedes saben, como este okay. público, que la personas no ve, los mayores, que la gente cree que lo, lo urbano es lo, lo negativo, son muchachos que quieren echar para adelante, joder, Luis, tú sabes, y, y encaminarse. Conmigo está la familia musical. De la familia, que de la familia con no, la, no, la camisa que vino, plopio, Pero pone la camisa, ¿para qué no te no, trajo que que poner un no, Ahora eh. yo no sabía que venía así, tú sabes. Yo le dije, no mamá, no yo le dije, dijeron, mami, yo yo yo dije mami, mami, oye, tú tienes que poner el canal. Ustedes ¿verdad? le dijeron en en Barrio, sintonice en YouTube. Pon la vaina, porque ahí vamos a salir. no no, no, no. ¿cómo ustedes se sienten? Eh, Todo habremos, bien. Vamos de forma un poquito resumida Antes de entrar ahorita en el debate eh, De los proyectos suyos Empezando por ti Bueno, gracias por la invitación Buenas tardes a la gente que sintoniza Sosobroso, ¿verdad? Tremendo programa, un placer estar aquí Gracias por la invitación eh. Tú sabes nosotros lo que estamos eh, trabajando, asociando, atento a nosotros. Sí, pero ¿dó ¿dónde surge el proyecto? ¿De, de, ¿De qué forma surge el proyecto? ¿De qué forma surge? Bueno, como tú dijiste al principio, una preocupación, ¿tú me entiendes? Muchos muchachos quejándoseme que no había plataforma, no había medios que apoyaran los talentos, ¿tú me entiendes? Entonces nosotros decidimos crear una plataforma para empezar a destacar esos nuevos talentos que quizás no tienen la oportunidad de venir aquí o de presentarse en otra plataforma con un nivel, uh -huh. y nosotros le dimos la oportunidad, le damos la oportunidad sin, sin ningún, tú me entiendes? Entonces el tuyo es de la familia musical. Eh. Y, y el suyo líder... Yo, Urbano SF. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se creó el concepto Lo suyo? mío se creó gracias a, a la idea mía y de un compañero del barrio. Él ahora mismo no está aquí porque uh -huh. está trabajando. Pero... Fue con la misma que intención. no fue que ya tú le sacaste el pie porque te está no, pegando. No, no, no. Porque no, eso no. pasa. Ah. No, porque el ah. Meto ya no viene aquí. Ah. Meto es... se pegó y está picando más que el diablo. Ya no sí, viene aquí. Sí, so, sí, Esos son gente que no tienen este no eh, autentic autenticidad. Entonces, <ríe> yo lo tengo a él wow. y él me tiene a mí. Entonces, okay. fue con el, mismo, con el mismo plan que de la familia. Ok. ¿Con ese mismo objetivo? Sí, con ese mismo objetivo. nadie que... Yo no yo no pensaba de que, de que salía a hacer entrevista a la calle. no Yo nada más... Poner los tigres míos, venga, uh, manda su frital que lo vamos a meter ahí. Manda el suyo que lo vamos a poner ahí. Y así la cosa fue creciendo, creciendo y creciendo. Y estamos aquí en los osobrosos dando la para. Bueno. Que un logro, yo estaba en no los osobrosos. Pero venga eh, acá, eh, eh, yo, yo, yo, yo había visto cámara así. Eh. Eh. Mí? No, no, eh, con, con esa cámara vale más que la huevo mía. Oh, sí, una, una, un de, una de ellas. Una de ellas. Oh. Eh, a los muchachos, ¿por qué viene. Este chimoteo conmigo, paso a explicar. Sí, pero, eso no es raro, pero tú chocas con todo el mundo. Sí, Yo siempre choco contigo, pero es que conmigo, tú, tú chocas con el pueblo. Vamos a buscar las redes. No, no me hagas nada no. la gente del PRM. Blanco, Entonces, dígale. No, oíeme, yo pregunto, no, no choca nadie, porque... ¿por qué el choque conmigo cuando yo dije de una iniciativa que vamos a ayudar a los muchachos con un top five? ¿Cómo ayudarlo? Sí, ayudarlo. Eh, en el sentido de que. ¿Recuerda? Los videos. Porque ustedes saben que pautar en televisión. Tú sabes, José Luis. Hay que tener un estándar. Hay de... que pagar dinero. O sea, sí. es que hay una pauta. Hay reglas, dinero. hay reglas. Entonces, familia pregunta por mí, me ataca y yo pregunto. para Génesis. ¿Por qué por mí? O sea, ¿Por qué a mí? Ahora, yo, en ese momento. Que También digo públicamente, que siempre lo he dicho, públicamente. Yo no debí responder, tú sabes, de esa forma. Pero yo me conté raro. Y cómo fue? más en responde? mis redes. ¿Cómo fue que tú respondiste? Tú sabes cómo tú yo soy. con la presión, público, siento la presión. la presión. Hay un público siento la, presión. la, la, red. yo, la no verdad, tradición. no. Y no te miento, familia. O sea, no te estoy menospreciando y estoy valorando tu trabajo. Pero en ese momento no sabía, tú sabes. Y me escribe alguien y yo digo, pero ¿quién es que me está escribiendo? Porque en mis redes. No es que me salió, de que en otro sitio. Se fue mi Instagram. están mandando. Y que era un fanático del Estado de Cuba? No, no, bien, nada, nada, si que, no nada, supo. Un loquito viejo. Pero mi pregunta es: ¿estamos hablando de un público ciego, ciego que no está en las redes de la televisión ¿Que es y quiere televisión? saber qué fue lo que se dijo? ¿Cómo fue la vaina? No, mismo No, no, no. Él necesita familia. Explique. ¿Cuál fue? ¿Por porque tiene que preguntar la razón? ¿Por qué no? Hable. En la palabra? plataforma, creo que fue de Jevito. De Jevito, Jevito. Compañero Jevito. Yo vi una publicación como de una ¿Pero queja. ese Jevito es que yo conozco? Sí, no. sí, sí. Eh, Ok, sigue. Ya, sí. Ah, no, ya, yo vi una publicación como una pequeña queja. Entonces, al yo... Al yo estar en, en ese momento, tú me entiendes, resolviendo muchísimas cosas, yo me sentí como ve esta persona, ¿quién es este que se está quejando? Y no está, yo no lo conozco, no tener medio, no me he topado con él está quejándose de que esto y esto, y yo, y dime a ver, tú me entiendes, le puse algo picante. Para llamar claro a la atención, pues está bien. Pero me eso entiendes. Es vaina. Eso, y funciona. Yo, ahora, ahora, ahora. Ahora, luego de eso, tú te diste cuenta quién yo era. Exacto. Y, y, <risa> tú no sabías quién yo y era. Y ni tampoco, yo aquí, no aquí, yo claro. sabía. Que no, los sobró. Yo porque me le... interpreté muchísimas cosas, ah, tú me entiendes. Ahora, ahora él sabe. Ya yo sé, como que... él sí su amigo de aquella parte, le metió un veneno. No, no, no. Veneno, no, no, no. No, no. Que yo no salgo en cambio. Los venenos llegan después, después. Con aquella parte. Él. Eh, eh, mi pregunta es, ¿por qué usted se suma, líder? Porque yo pregunto. Yo me, <risa> no, ya te de mí. Mira, ya <risa> te de mí. Pues no, porque una o cosa el, es... que Si a Javier le doy una galleta, por mi que a Joder lo maten. No, no, mentira, Dios, eso no es así. Eso no es así. Porque eso son cosas. O sea, uno no es de la calle, ¿verdad? Pero uno es del barrio. Y, lo que, ¿Y si tú eres del barrio? Yo no soy eres, popi. No, es, no, no popi, yo, yo no sé, popi, pero... No me vean como poppy Pero entonces <risa> cuando, cuando no, consigues no, no el cuarto. Sí. Cambiate cuando <risa> yo yo cuarto. <risa> Él se crió en el barrio, pero Cambió no vive por ahí. cuando consiguió no, cuarto. Pero el hecho de no vivir por el barrio... la casa de ella acondicionado. No, el hecho de no vivir por... No, no, no. El hecho de yo no vivir en el barrio, no significa que no sea del barrio. Entonces, líder... Isaac, todo el carro y cuando volando. De una... Oye, el eh, Genomán está en chimoteo con el mío, uh -huh. el de la familia. El de y ellos, lo que, lo que está pasando, pero me lo están acabando. ¿Qué? Y yo digo por seguidores, va, va a seguir. <risa> Usted no está sonando en las redes. Y yo veo mi monto picante también, tú me entiendes. Entonces, eso fue una estrategia. Que que usamos, maja, lo usamos, lo usamos, luego lo usamos como estrategia, sí. porque nosotros no estamos. Pues no ya por que si mira, de una. Yo, ahora estamos te voy a ser sincero, aquí. familia. La estrategia no está mal. Resultó. No. En el sentido de que lo que ustedes hicieron, la estrategia... Eh, Llamó la porque atención. Porque, en cierto modo, la gente me conoce ¿sabe? por el peso, que por el, la plataforma sí, que trabajo. Sí. Y la estrategia no está mal. Lo que yo vi mal, que aunque él, por ejemplo a él le conviene, también porque es un medio, que nosotros pusiéramos, ¿sabe? yo nunca, ¿sabe? y si los muchachos lo hicieron y lo corregí, que Los muchachos, los ponentes se pusieran o a hablar en contra suya o a hablar en contra mía. ¿Por qué le digo por qué? Porque al final, estos muchachos a veces estaban a la oficina de uno y no saben al final con quién se van a topar. Y yo creo que poner a un ejemplo a los muchachos, vi, he visto muchos muchachos que han hecho comentarios contra mía y son muchachos que tal vez yo tengo un mensaje de ellos. Y ni te conocen. No o sea, ni vez, el, el, te conocen y no el mensaje ahí. de ellos que ellos me han dicho, fulano, por pues, favor. Entonces. Un punto. Yo creo, yo creo que en, para ustedes estaba bien. Lo que yo vi mal, que tú este, etiquetaste urbanos a los muchachos para que ellos opinaran, porque si ellos se meten, al final un ejemplo usted y yo quedamos bien. Y ellos. No me siento que usted me esté entendiendo. Sí, yo te entiendo. ¿Está entendiendo? Pero entiende que muchos. Porque ellos lo hicieron. Pero lo vamos a resolver fácil. Familia y urbano ahora le van a decir a su gente: No, mire, Génesis. No, no, no, no. Y eso es un Y a nadie se le va a cerrar la puerta. una pregunta: ¿en cuánto ustedes dejaron los views hoy antes de entrar al programa? Eso no, no es así. Una competición. Eh, no, no, no. Vamos a ir con una convención. Oye, espérate. Oye, que, que mañana las cosas van a ser diferentes. Nah, es verdad. Pueden claro. tener menos. Ok, vamos a, explicar, a escuchar la, la posición de él. Mira, eh, tú sabes que muchos de sus urbanos que te empezaron a atacar fueron personas que se han sentido dolidas, ah. al igual que con otras plataformas. Uh -huh. Cuando ellos atacan ataca, es porque se sienten dolidos, porque quizás en un momento te escribieron y tú lo ignoraste y tú sabes que en este movimiento uh -huh. hay mucha gente que, tú me entiendes, se llena fácilmente. Entonces, aprovecharon en ese momento y las personas que te atacaron fueron personas que quizás tú no le quedaste, no le quedaste bien. Que no, te no, no, no, no, no, que yo no le quede bien porque sí. yo no me comprometo con no, nadie. No, no, no, papá, dos meses. no, y y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Cero del movimiento, me medio, Nosotros lo que salimos es a defender, para que ellos no vean a nosotros defendiendo, Entonces sí. ellos se identifican. No, claro. lo que pasa es, mira, los muchachos... muchachos no, no, ah, los líderes, yo sé, ellos se identifican acá, con claro, nosotros, claro. así, lo que fulano diga eso es... Ahora, mira. Claro. Lo claro. Que lo ¿Sabes a por qué cara? yo te digo eso? Por ejemplo, es. te voy a explicar por qué. Mira que lo que pasa... Eh, a veces no es que no se le da la oportunidad, porque uh -huh. aquí siempre, yo creo que a mí me han pedido entrevista directamente y se le ha concedido sin ningún problema. Uh -huh. Claro, hay momentos que no se puede porque hay compromiso. Uh -huh. o sea, y hay compromisos que uno tiene que, que cubrirlo. Lo que pasa es que nosotros no podemos dar un apoyo total a unas personas. entiendes? Porque tú es un canal de televisión. Ahora, okay. te lo digo por eso, porque yo critico en la forma que tú atacas a neto. Porque tú siempre le montas a neto. No, yo no, yo no. Neto, Y tú sabes, tú tienes que admitir yo que no. neto es el no, el yo. talento vamos a poner un talento, un el talento el talento de barrio más querido de este pueblo va a seguir va a decir algo yo no tú lo sabes tú va sabes seguir, que sí Eli va Filo Eli, filo. Eli uh, filo. Filo, filo, filo no porque el de Filo el Filo tú no lo puedes mencionar porque el Filo es noticia el Filo, es noticia. filo no, no claro. es pero que Neto hace lo mismo que Filo okay es un talento entonces es un talento porque talento del programa es un talento del programa es un programa medios y y Neto es uno de los personajes que tiene más videos en YouTube con más rating. Ahí te voy a preguntar qué tiempo tiene Neto en la televisión. Neto lo que tiene un año. Va a seguir. Un año, oh, sí. El programa tiene un año y dos meses. Escucha, sí, sí. un año y dos meses. Sí, Neto sí. tiene que lo buscamos para televisión. Otro y creo que le ha ido bien, bien para Demasiado el bien. Le, le ha ido bien. No, bien. No, bien. Escucha, pa, pa, yo no conozco a Neto, nunca lo he visto personal ni nada, no lo conozco. Recuerda que al principio lo que empezaron a atacar fueron ustedes. Nosotros devolvimos No, pero tú uh, dices, no tú estás diciendo que tú atacas, Después que no, tú hiciste no, no, no, el comentario en el, en el, en el Instagram no, Es este neto, flow yo nunca conocí a ese tipo Tú me entiendes, mucho respeto para él por su, Pero tú, por tú, por que tú entiendes haciendo. que es muy querido en este pueblo Es muy querido y todo, ah. pero si él va a mí Instagram atacarme Yo tengo que devolverle porque, porque es trabajo Pero no, no, que neto Pero que neto Neto lo que siente, que cada vez que tú ponen algo Tú siempre lo remontas Yo le he dicho a ellos, comento en la plataforma Si usted lo coge, si usted se pone el sombrero Allá, eso son pero bueno, te digo. digo, Neto es un talento, igual que tú, soy igual que él. Pero que yo sí. no lo tengo que apoyar. Sí. Nadie, nadie sí. le está quitando no, no, no. el mérito. Ese le apoya, se tiene Vamos la oportunidad. Pero tú aceptas el. Tú aceptas lo que quieren a Neto aquí. Sí, es que no Vamos a ponerlo mérito, más fácil. ¿eh? Vamos a hacer un junto con Neto. Con, ¿Eh? con esto. Para no que estamos... la gente vea que no es personal no, la No es personal, no, no. no, no ¿eh? le estamos quitando mérito. No, no le estamos, no, no estamos quitando vos, mérito. Y sí, tú sabes, tú, tú sabes que esto, esto no es nada personal. Cuando estábamos en las redes Picante, tú sabes que tú me escribiste, me escribiste oh, varias claro, veces y yo te respondí normal, porque esto no es personal. No, es que. Ahora, si es que. Oye, lo único que yo veo personal, oye, te voy a decir una cosa. Lo único que yo veo. Porque Neto se maneja diferente. Lo que pasa es que Neto entiende, tú sabes, que hay cosas que tú no lo has soltado y ahí te has no, soltado es que un poco. Pero, yo poquito, no es que yo no lo tengo agarrado. Pero, dinero, pero pues, que sí, a ver, tú le contaste su cosa. Solo, está mal, yo está bueno, mal. Gente. Está mal, porque es que nadie, Mira, piensa, nadie piensa. Pero, si algo gustó, pues no, no Exacto, no pero marchar. yo creo. Entonces, Neto, ahora, que quede eso, por eso te digo, ve cómo se a veces se involucran terceros que tal vez no estaban en inconveniente. Y se, se ganan una indiferencia innecesaria. No sé si ustedes me están entendiendo. Uh, nosotros corremos. Todo entiende, mundo, en Ahora, y todo el mundo, tú sabes, así como lo apoyan ustedes, no apoyan a mí, tú sabes, al final, como ustedes dijeron, esto es entretenimiento. Miren, hicimos un comentario. Yo no sé si ustedes lo escucharon, las palabras textuales que yo dije. Yo dije que uno de los exponentes que puede pegarse, la palabra pegar, es cuando tú coges un material musical. Y conectas con el público popular. Esa persona, para mí, puede ser posible, después de Capuchino y Don Miguelo, es igual por la forma en que está, traba, está trabajando. Ah, que de lo tuyo. No, no, te estoy diciendo en ese sentido, en mi, en mi opinión. Ustedes dijeron que yo puso un huevo porque Ridelfi es más conocido. Puso yo creo y entiendo que no es lo mismo ser conocido a decir, no él, porque fue familia, a pegar un tema. Entonces yo quiero ver tu punto de vista, el por qué tú entiendes que después de Don Miguelo y White City, perdón, y Capuchino, de pegar un tema es Ridelfi. Porque eso fue lo que yo o pasó sea, mi tema. Quieren decir que, por ejemplo, eh, Don Miguel y Capuchino son las que representan a San Francisco. Tú me quieres decir eso. La cara. No, la cara. no, no, no, no. Yo, yo dije okay, pegada. Yo dije. Yo dije pegada. Yo dije pegada. Pero tú me o sea, estás cuando tú te refieres a ellos. Yo, yo te dije te por eso, a San Francisco. Esa, no, yo, sí. exacto, tanto, Por eso yo dije, yo respeto el comentario de Revito y lo entendí. Dije, lo entendí. Pero yo entiendo que en pegada, quien va a ser el, el tipo que va a pegar un tema veces se ser muchacho por la forma en que está trabajando. Sí, eso sí, le digo yo, y puse a que deje de estar comiendo hamburguesas en Boston y que venga para acá a la que que a lo esto. Eh. Primeramente, y tú y Jevito están erróneos, porque Capuchino no lo consideramos parte del movimiento porque Capuchino está en otra agua. ¿Tú crees, tú entiendes que por ser no, de, el, de Nueva no, York? ellos tienen otro movimiento. A al Capuchino City se también. lo bebieron. Pero es de San Francisco. Es de San Francisco, pero, pero en otro trabajan movimiento. A Capuchino allá, ya tienen, se lo bebieron con y toda la vaina. Cuando iba no a salir porque aquí fue donde él sonó. Bueno, pero, pero no bueno, la grabó aquí. aquí. Pero no la grabó aquí. Eli Eli way, pero ya ha grabado Eli, video aquí. Eli, Eli, way, Eli eh, no, el, el productor El programa. El He grabado grabado grabado grabado grabado video de aquí, capuchino. En televisión el tiempo es corto. Está bien. Vamos a sacar Espérate. Vamos a Vamos a Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos Espérate. hablar. Vamos a hablar. Vamos Espérate. hablar. ¿tú a a ¿Para ti quién es? Mira, lo de, lo de, de White City es promo. O se lo hace cualquiera. Urbano se, fue, me, se mete el título y tiene un billete y pone a los foques a verle ahí Man. un tema y de todo. Y puede Man. decir... O sea, que Santiago... Es la consistencia, te lo digo porque yo conozco a Santiago. Santiago es difícil. O sea, para tú convencer a Santiago de que te vale un tema y que te lo subo en tus redes, te lo digo, hay personas que le han ofrecido dinero a Santiago y Santiago dice que no. Yo te lo okay. digo. Una gente que tú le dices a Santiago, Santiago, si no tiene una convicción del tema y él entiende que la cosa va caminando bien, él no te lo apoya... Yo lo conozco. Ridelfi fue sin pagar el programa de él. Sí, porque bueno, ah. igual que el, el, el, el, cuando él viene él ah. conmigo, se comunica. Pero déjeme te digo: tú mismo dijiste: a veces el dinero paga la promo o paga las relaciones. También hay personas, por ejemplo, como yo, o como otro, otra gente, que tiene relaciones con medios de la, de la capital por amistad. Y tú sabes que Ridelfi tiene un muy buen equipo de trabajo. Y antes tenía un súper equipo de trabajo. Ahora no, igual que antes, pero lo tiene. ¿Tú entiendes? Entonces, al final, una promo o no es promo, porque, la, óyeme, una relación, ustedes lo saben, que saben de la música, una relación vale más dinero que cualquier promoción, porque hay gente que tú le pagas los cuartos en la capital y te los roba, normal. ¿Tú entiendes? Él ha sabido invertir el dinero de la promoción, como tú dices. ¿Pero quién? White City. No, ha sí, sabido invertir dinero de la promoción y le ha sacado provecho. Porque yo veo gente que sí invierte en dinero y no le, no se le nota. No sé si tú me estás entendiendo. ¿Tú entiendes? Por esa, en esa razón. O sea, tú no puedes descalificar a nadie por una promoción. Tú puedes descalificarlo por el resultado, pero no por la promoción, porque todos promocionamos. Ridef y promociona en un momento. ¿Tú entiendes? A nosotros no, no, no, en la capital no tienen un respeto, nos conocen. Pero yo no puedo decir que yo soy un comun comunicador más conocido en la capital. Independientemente me conozcan todos. Porque yo sé que es porque tenemos una relación. Ahora, el talento es otra cosa. O sea, tú puedes ser que tú te peques primero que yo en la comunicación, en la capital. Y a mí todavía me siguen conociendo más personas que a ti. Pero estamos hablando de tu pegada. O sea, no estamos hablando de las relaciones mías. Eso es lo que yo entiendo. Ok, tú quieres decir, o sea... Tú quieres decir que los puntos se confundieron, porque tú estás diciendo que era no, de, lo lo que posible, de lo que posiblemente se puedan pegar, ¿tú me entiendes? Pegar, Entonces, que... lo que nosotros entendimos fue que tú estabas como quitando a Redefi y quitando la trayectoria, no. como que... Pero él, pero él me la no dio, pensé... pero él me comentó bien. No, me... no, no, Redef, no, la de vaca, no. que Redefi no, tú sabes, sí, pero él me envió mi vaina a mí para que yo, ¿qué es lo que trabaje usted ahí? Porque tú me entiendes, no te va a responder a ti. No, no, no. Pero, pero... lo que nosotros entendimos fue que tú quisiste quitar la trayectoria de Ridesfiela ya para poner a este muchacho que lo que tienen son dos o tres meses ahí, tú me entiendes. Y tú sabes que Ridefi tiene una tremenda trayectoria. Eh, pero como te digo, cuando yo dije la palabra entiendo el jevito, es porque estoy de acuerdo con el jebito. Ok. Cuando yo, por eso tiene el video se pone claro, después yo digo, quien yo creo que va a tener una pegada, una pegada, quien va a ser el que va después de Miguelo, va a ser él. Porque el hecho de que nos conozcan a Ridelfi, a mí, a Melisa, a un grupo de, de gente que trabajamos aquí, que ya trabajamos, no nos hace que estemos pegados. ¿Tú entiendes? El hecho de que nos conozcan no nos va a hacer que estemos pegados. No conozcan los medios. O sea, no conoz, no, no, hemos trabajado para y poner la una gente. relación, la gente. ¿Me entiendes? Pero pegar o ya conectar con el público es otra cosa. O sea, de tener un éxito musical. Que mi hermano Ridelfi, lo queremos, lo adoramos, lo apoyamos y todo, Todavía no ha tenido un éxito musical que, de, que, que ya le dé el brinco a él poder sabes ser ya figura nacional. O sea, no que no lo ha tenido, él lo tuvo. Lo él que lo... pasa es que ahora mismo en el momento quizás no o sea, lo tienen. Tal vez, tú sabes, o tal vez, tú sabes, el momento no fue el adecuado, Ajá. tal vez en el género en ese momento, porque sí. todo depende mucho. A veces hay cosas que te suman. Tú bueno, diría fui a los soberanos, claro. y yo estoy claro, yo fui a los soberanos. ¿Me eh, entendiendo? Son, no, pero no son, comparada son, a comparada porque tú eres medio. Pero, pero te, te, te, te estoy diciendo en ese sentido de como, como, como, así como hay personas como que han logrado eso, o sea, personas que lo han logrado, Emil, él estuvo con nosotros, Jorge Luis, ¿me entiendes? Son personas que logran hacer acercamiento y hacer cosas de promoción y que le ayudan por relaciones que le beneficia a su carrera, y eso le beneficia muchísimo, ¿me entiendes? Okay. Ahora lo que yo te, te, te, te lo explicaba en el programa era la pegada, que yo entiendo, yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, tú puedes poner a Ralph que está trabajando muy ah, bien rafa, Habla, vamos a poner rap. Uh -huh. vamos a poner a, a White City. vamos a poner un ejemplo Derry. vamos a poner un por ejemplo muchachos, te digo que es Deri Derry, es que el mencionaste por qué tú no, me no mencionas tan, la Real Musa no no, Tito Rafa no, Felipe por qué tú no, se, me se, no me mencionas no me mencionas gente que yo no yo no sé en es mensaje pero que te estoy hablando de gente que están haciendo Con una mucho inversión respeto, alta no sé son. sí porque tienen que entender que son personas que están haciendo una inversión alta ¿Tú sabes? y la Real Musa y Felipe no Somos están haciendo inversiones más fácil que ellos no pero están haciendo pero inversiones diciendo, pero, yo te, no me... están haciendo pero inversiones. yo te estoy mencionando lo, lo, Menciona... que, lo que se están viendo su, su, su, lo que están promoviendo ¿Tú sabes? Lo que... porque una cosa es lo que nosotros vemos nosotros aquí y otra cosa es lo que nosotros vemos allá, por ejemplo en Estados Unidos hay otra cosa ¿me está entendiendo? Sí, claro. porque no, no es, nosotros no podemos apasionarnos con lo, de la, con lo que no vemos aquí, no nos apasionamos con lo de aquí tú, pero entiendes? No, tú, tú me entiendes, tú tienes que saber que hay otro público, hay otro público está bien, pero que esa gente y ¿Qué? yo sé que cualquiera de esos muchachos puede ser el próximo, porque claro. todo va a depender de cuál de ellos es que va a gustar ¿Tú entiendes? Claro, tú tienes que entender que el que a veces tiene un poquito más de recursos, tiene un poquito más de gavela, Igual que yo no. Que ahora, igual ¿dónde está Pina, de gabela, igual que Ross. ¿Dónde está Derry? ¿Dónde que está Derry? En Estados Unidos, ¿verdad? ¿no? Allá es más fácil trabajar música porque allá tú puedes conseguir invertir. Aquí el es Cotilla Real. No, no, es Nueva. difícil, difícil. Una vez me dijo Mylon, más no yo mejor. no tengo para pagar el estudio. No. Y es difícil. El y él difícil. tiene razón. Sí, Digo Siri, él está mencionando. Gerard uh -huh. G. Tigre de no, son muchachos que, que están trabajando. trabajando que Pero que tiene. yo puse a este niño porque a él se le está viendo un resultado. No ver, solamente, por, sí, sí, no tiene, solamente, no solamente porque contigo, está pagando tiene, la promo. Tiene, está teniendo un resultado. Estuve se ma, se en Nueva York y dos, dos personas que ya lo están escuchando como un tipo normal. sabes, sí. yo le hago su crítica en el sentido que él no está bien en el quedarse Allá, en, y no quedarse allá y no venir para allá Aquí hay plataforma, aquí hay por, ¿Por qué tú lo comparas con Ridelfi y no con Joan Joe Que tienen como... ¿tienen, sí, tienen eh, la misma base. Lo que pasa es, es, es que Joan eh, ahora mismo está un poquito eh, detenido en su carrera. Ahora mismo. Okay, o sea, está quitado. Está, está un poquito quitado, tú sabes. Yeah. Y eso se le respeta porque a veces son cosas yeah. personales no y son, cosas yeah. así que uno no puede opinar yeah. mucho. Ridelfi, yo dije, en el sentido de figura... De conocer figuras, sí, Ridelfi es una figura muy conocida de Macorís, eh, así como lo es Roberto Neri. Tú sabes, estamos, estamos okay. hablando de personas, personalidades. Okay. Ridelfi es una. Tiene que estar entre los más conocidos de Macorís. Claro, claro. Y aquí deberían, cuando hagan campaña, todos estos popis aquí de varias revistas, ¿viste, Jorge? Eh, deberían escoger o a Neto o a Ridelfi, ese grupo ¿Para de... Para que personas. cojan, para que cojan, para que cojan pan para él, eh, querido. No, no Rydelfi, para que, que Ridelfi lo apoye. No, y querido. tiene? tiene. Interesantísimo, ¿cómo se sintieron? Eh, no, súper bien, tú sabes lo de nosotros. No, tranquilo. no, no, no, y, y, y por favor, chanceame a Neto. Tú lo quieres. Lo, lo queremos, no, no lo tenemos nada en la contra de Neto. Lo que pasa es que él, que se engancha. No, no, no, no, no, no, no, no pero estoy, tú me entiendes. No lo no estás leyendo esos comentarios, Neto. No, no cariño, que ponelo a chipiá. Hola, muchachos. Se le saluda con todo el respeto. Ni la ya que el silencio, tengo a Neto Flor en el teléfono, Neto, usted en el aire. Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿también? ¡Ay, ay, eh, ay! Eh. ¿Qué lo que es, qué lo Sí, pero ya hay tiempo pasó. ¿Ya hemos No, no, no. Hable, Neto. Díganle lo que usted quiera. Aquí está Familia y ese fm Urbano. Un saludo, un saludo a SFM Urbano y los muchachos de la Familia. Que la familia se ha pasado en una corta cosita, pero es mío, como quiera. Ya, ya, está claro. ahí ya. Miren, no es miren muchachos, miren muchachos, porque tú vas a salir en el canal de YouTube no, de Tenedor no, y en las redes de Tenedor. Tiene que bajarle dos, tienes que bajarle ya. dos a eso. Bajar los dos. Miren, ya entre nosotros o sea, no existe ningún inconveniente. Claro los eso. exponentes tienen que bajarle un poco. Es más, que se maten, gang que se maten con, con, con Tito si se quieren matar. Pero esos son los exponentes. No, eh, no creo que ni GAN tiene que atacarte a ti, qué, ni Tito Gang mi pupilo <risa> <risa> hay que engancharlo aquí igual mencionaste. tú mencionaste ahorita a, a, a, a, a, a, a Tito, tengo que mencionar a, a Gang ah, o a Piguan, son claro. los míos entonces ese es el punto, estos muchachos están trabajando hay gente que tal vez no ha entendido muchas cosas porque no son del movimiento, pero esos muchachos están trabajando para crecer son muchachos jóvenes que tienen mucho deseo de superarse, muchachones nos vemos mañana, les pedimos el programa, ya ustedes saben. Bye, bye. Ra.